Chau amigos de físimas, para el giorno de hoy, un nuevo allenamento, para el giorno de hoy, voy a hacer 5 ejercicios cardio, para meterte en forma, el cardio es ideal para, para tolerar el estrés, para meterte en forma, mejorar la circulación pulmonar, para tonificar nuestro cuerpo, para que la sangre circule medio por nuestro cuerpo. Para el giorno de hoy, habíamos el sueño de, de una banda elástica, aunque una fútbol. Da, Pablo, vamos a iniciar con, con un timer, voy a meter el, mi, mi timer, vamos a hacer un minuto, un minuto de laboro con 15 segundos de recupero, Te lo faccio vedere, Tú acá se lo repite, 1, 2, 3, 4 volte. ok, vamos a iniciar con, con un poquito de, de movilidad, movilidad en nuestro, en nuestro velo, corpo, corpo activo, activo, importantísimo, aunque el, el cardio puede, asciugar y en forma, guadagnar un poco de resistencia física cardiopulmonar ok, perfecto, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, vamos a saltar la corda segundo, prendo la pala, voy a hacer este giri, ta, ta, primero por un lado, dos por otro lado poi vado con mountain climber y por último vamos a hacer jumping ya y vamos a hacer un poquito de skipping, todo esto en un minuto total vamos a hacer 5 minutos. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar saltándola, saltándola, saltando la corda. Prepárate. 3, 2, 1, ¡via! Vamos a saltar la corda por, por un minuto, un minuto. Puedes saltar como voy, puedes girar, puedes girar, encrochar. Lo importante es hacer un minuto, un minuto, un minuto. estos ejercicios tú les puedes abinar eh, abdominales, un poco de tonificaciones Tú saltas la corda como tú voy. Puedes encruchar, eh. Perfecto. Próximo ejercicio. Cuesta posición. Voy a girar la pala al lado opuesto. Me concentro. Un minuto. Se va. Continúa, continúa. Gira el dorso. Okay. voy a cambiar, cambio, cambio, cambio de lato. Cambio de lato, cambio de lato. Dopo de puesto, andamos con mountain climber. Mountain climber por un minuto. Go, go, go. Ah, ah, ah. más en youtube, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete con este canal <ríe> tú toca este esfuerzo vendrá para continua, continua, continua, si sí, no se mola más Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. ok, vamos con mountain climber, mountain climber, un minuto de, de mountain climber <ríe> Mountain climber, ejercicio aeróbico, cardiovascular, per meterte en forma. Ok, ok, se va. Mountain climber, está, Mountain climber, sí, sí, por un minuto, por un minuto, me concentro, me concentro. Sí, se va. Ah, tú no mola más, tú no mola más. Sí, sí, sí, sí, sí, Ta, guarda que yo piego ta ta alzo poco la punta del ta aunque yo me estanco yo me estanco, comete pero no se mola Vamos a hacer 5 jumping ya y 5 skipping. Ok, prepárate, prepárate. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3 4 5 dai 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dai 1 2 3 4 5 Uno, due, 2 3 4 uno, due, 2 cuatro, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5 ¡Ah! ejercicio cardio, cardio para mejorar eh, tu respiración para piu. Resistencia, para mejorar el estrés, <ríe> ah, para meterte en forma. Gracias a todas las personas que se han inscrito a este canal, lo que nos falta. De cuore, Pablo. ¡Ah!